Cuatro días en que la familia del menor Dariel desconoce su paradero en la comunidad de Huiza, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. A la fecha ninguna información han logrado alentar su preocupación. De, sí, el nieto medio se desapareció, eso fue como a las como las, ocho, como las siete y media de la noche. ¿Cuándo? El domingo. ¿El domingo? Sí. Ya tiene tres días de Sí, casi cuatro días, casi. ¿Cómo ¿Cómo se llama el niño? Eh, Dariel. Dariel, ¿Dariel de qué? Pinta Sánchez, Ah, okay. Ferreira. ¿Según lo que usted tiene entendido, que... me dicen que ha salido aquí acompañado de, de una joven? Sí, que ella supuestamente se lo llevó. ¿Pero quién es ella? La... Que vive ahí en esa casa, en en una vecina nego... Una vecina de aquí, una, que, una, vecina, una vecina de aquí, sí. Okay, qué edad tiene esa, esa vecina? Ellos dicen que tiene 14 años. Los familiares hacen llamado a las autoridades para que colaboren, así lograr conocer el paradero del menor. Según la versión de él, porque yo no tengo conocimiento, ellos no hace mucho que se mudaron ahí, esas son las versiones que yo tengo. Nosotros todos tenemos el corazón destrozado por ese niño, que es sobrino mío, que no estaba impuesto a salir, no salía como dicen la parte de la mamá, no te impuesta a salir nunca, ni conoce de San Francisco ni nada, porque ella no, ella según me dicen, está impuesta a salir, a salir, pero él no. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.